Gabriel Soto Venimos directamente de Panamá a celebrar en México ¡Hey! hasta Panamá Esto está uh, A ver La bandera arriba volando y todo el mundo ¡Wow! ¡Salida! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Cómo calorcito! Sí, eso... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Hola bienvenidos a un nuevo videoblog y yo me encuentro aquí en el Uber hoy 17 de septiembre porque voy a celebrar aquí con mi compañera de Mil Batallas Hello. Vamos a celebrar que estuvimos aquí para el 16 de septiembre viendo el desfile militar y sobre todo el 15 de septiembre en el Zócalo que pudimos gritar con todos esos mexicanos que viva México Así es, vamos a tomar pulque el día de hoy, vamos a probar nuevamente pulque de diferentes sabores una muy buena razón y esa razón es que viva México así que aquí empezamos bueno mis amores ya estoy por acá caminando por el centro junto a Gisa estamos buscando una pulquería fuimos a una sí. pulquería en donde grabamos eso la última vez eso fue bien triste ese Pero... episodio sí. muy Sí, llegamos y nos dijeron que dije, no, está clausurada, así que bueno, le preguntamos a una persona dónde podemos encontrar y nos dijeron caminen dos cuadras hacia allá, luego hacia la izquierda y ahí van a ver una, así que ahí vamos. ¿sí? Está aquí en la esquina, en, aquí en la esquinita, bueno, antes de que llegues al parquecito que está aquí adelante, al la claro, de la adelante, vamos a entrar aquí un momentito, sí adelante. Seguimos por acá, estamos... Todavía en la búsqueda de nuestra pulquería, no ha sido nada fácil Vamos rumbo a la calle Madero porque dicen que en calle Madero, bueno, Gise dice que vio ayer mientras estábamos celebrando en el Zócalo Dice ella que vio ¿Pero una pulquería porque tú también lo viste Porque si no encontramos la pulquería, ya tú tienes la culpa Acabamos de llegar aquí a Madero Y miren la cantidad de gente que hay aquí Aquí nos acabamos de encontrar con Jairo Es un seguidor del canal Y me sorprende porque dice que ve los videos Que nació aquí en México Pero que realmente vive afuera ¿Es así Jairo? Así ah, es verdad ¿Estás en Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿En qué wow. parte? North Carolina Wow, oh, Carolina del Norte sí, sí. Oye, ¿y qué te gusta de los videos que has visto en nuestros canales? La pasión que tienen por México Oh o sea, my gosh Como yo me tiene el extremo. Tengo la pasión de Muchas gracias. Ay, gracias. ¡Qué bello! Hola, saludos. mis amores, yo estoy aquí ya frente al Zócalo. No sé si se recuerdan, el día de ayer hicimos un video súper cool aquí visitando, conociendo y sobre todo disfrutando del film militar y yo les quiero contar ahora por qué es muy importante el video de hoy y por qué quiero que lo vean hasta el final Me encanta la vibra, siempre la vibra de aquí está aquí se llama Madero, ¿no? Me encanta que siempre está llena de gente y hay como un mood super cool Miren esta belleza o sea, obviamente esto no es la cantidad de gente que había ayer y antes de ayer Pero está súper cool que pudimos regresar a este lugar tan magnífico Y decir, no, aquí fue donde es". dijimos por primera vez, viva México Lo cool dice y que me ha gustado, obviamente ya quitaron las carpas y todo eso Pero me parece muy curioso y me encanta que todavía estén los edificios decorados aquí estoy con Gise grabando y algo pasó allá adelante, pasó? no tenemos idea pero hay muchas cámaras entonces vamos oh a my ver God. Dale, qué tal es? ¿Quién es? Gabriel, venimos directamente desde Panamá a celebrar en México yeah. ¡Saludos hasta Panamá! Yeah. <risa> <Gracias>. <risa> Hace poco nos encontramos a nada más y nada menos que Gabriel, Gabriel Soto <risa> Gracias. La verdad para mí es muy importante este día y este video porque nos vamos a celebrar así Vamos a cerrar como con broche de oro probando una bebida demasiado típica así muy muy muy mexicana De esas que, que nos gustan probar porque son tradicionales de México Quiero comentarles que antes de venir aquí al Zócalo a vivir en carne propia el grito de la independencia, yo me fui directamente a Dolores Hidalgo en Guanajuato porque quería conocer la verdadera historia de México. Tienen que ver ese video si aún no lo han visto porque está buenísimo. Fue la cárcel de Dolores Hidalgo. Oh! ¿Alguien me explica de dónde salió esto? Se incorpora y desde, es desde ese momento que nuestra gente en Dolores Hidalgo empieza a hablar entre ellos para que podamos tener el día de mañana la independencia de nuestro país. Y luego de eso agarré un avión y me vine así súper rápido y caí aquí en la Ciudad de México, aquí en la CDMX, en el Zócalo para vivir en carne propia, ese grito de independencia. Y fue tan emocional, tan emocional que definitivamente no pudimos contener las lágrimas. Ese video está aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me regalarían la entrevista. Me lleno de, de mucha tristeza porque literalmente qué pasa. Porque lloras. Yo siempre quería. ¡Viva México! ¿Y cómo no hablar o cómo olvidarme del majestuoso desfile militar? En donde la verdad fue una experiencia única. Nunca en la vida había tenido la oportunidad de vivir una festividad mexicana tan intensa como la que viví el 15 y el 16. Si quieren ver ese desfile militar, la verdad, se los recomiendo. Aquí se los dejo. La bandera arriba volando y todo el mundo ¡wow! ¿Cómo ¿Cómo nos metemos? Esto está lleno de gel. Totalmente yendo. y bueno por último queremos cerrar hoy con un broche de oro vamos a festejar el grito de independencia de méxico el desfile militar y todas las cosas maravillosas de este país y bueno recuerden que todos esos videos super cool se los dejo aquí abajo en la cajilla de información para que los chequen los vean los compartan y en verdad quiero decirles muchas gracias porque todos esos videos se fueron virales virales así que nada vamos a seguir festejando bebiendo un poco de pulque así que vamos ya a probar algunos pulques esa famosa bebida de los dioses mexicanos. Bueno mis amores, yeah. finalmente <ríe> encontramos aquí en calle Regina una super pulquería. Por suerte, oh, después por de tanto suerte. buscar, hemos caminado durante una hora buscando pulque y ha sido Caterina. imposible. De hecho más, ¿ah? más, paramos en diferentes lugares y al final intento fallido, nada. Pero aquí en la calle Regina encontramos una pulquería que se llama Época, así <ríe> que vamos a ir allá. Dicen que hay más de 5 sabores, así que va a ser muy no, interesante. más de 20. ¿Va? ¿Más de 20? Sí. ¿Más de 20 sabores? Sí. No, yo voy a probar como 5 y no, porque obviamente quiero regresar de pie a la <ríe> casa. Yo también. <ríe> Ahora bueno, finalmente encontramos la pulquería que tanto estábamos buscando y me pareció súper cool porque hay un montón de pulques de diferentes sabores que nunca hemos probado. Hoy es un buen día para hacer. Bueno, por aquí también pidió unas alitas porque hashtag tiene hambre. La tradición del pulque se ha perdido. ¿Qué es lo que pasa? Porque, por ejemplo, hay personas que uno le pregunta y dice, no, ya no o sea, yo no tomo eso o no me gusta, te gusta. Y yo como que me encanta sí. Gente, aquí tenemos este es de mango, guayaba, pepino Este de granada, nunca lo había visto Bueno, los otros tampoco Piña colada y el de coco Que ese, no sé, me llama mucho la atención pero voy a dejar de último, último, de último ¿no? Ahí vamos, se ve puro Entonces... Ah, no no pero vamos a hacer algo, Kate Huele fuerte sí. esto, vamos, esto, vamos, a hacer algo. vamos a brindar Yo voy a probar un pulque y ella otro diferente. Hay que eh, brindar por algo cada claro, que probamos. Sí, exacto. Okay, Entonces, perfecto. Bueno, yo brindo porque voy a pasar otro año más aquí en México y poder celebrar pues, la independencia porque de verdad que me gustó mucho. Yo brindo porque México es lindo y querido. ¡Eh! ¡Salud! ¡Salud! Te proba un poquito, no te lo tomes todo. Okay. Tenía tanto tiempo de no tomar pulque. <ríe> ¿Qué? ¿Qué? Ah, olvidaste la contextura textura. Olvidé la con textura. Sí, la verdad me gustó bastante, en verdad. Pulque de mango recomendado. Uy, huele a piña. Te huele bien rico. Ya me lo puedo tomar todo. Mmm. <ríe> me lo voy a terminar, de tomar porque me mm, da. Buenísimo, rico. piña colada, me encantó. Yo voy a probar este que es como granadilla Está es de pepino. Ay, creo. no quiero pepino. Yo sé que tú no tomas pepino, así que yo voy a hacer la cara. El pepino, yo brindo por... por qué brindas por conocer tu la pronto, yo brindo por toda la gente mexicana talentosa, como la señora que apareció en el video de ayer. Ah, brindo señora. por ella, todos esos mexicanos ah. talentosos que dejan el nombre de este país en alto. Sí. Salud por ustedes. Salud. Salud. Esto está Uy. a ver, divino. Este de pepino, sabe a pepino, pero no un pepino tan profundo. Me ¿sabes? está mintiendo porque ella quiere que yo me lo tome. No, no, ya tomaste, ya habráme. <ríe> Voy a probarlo. Ahora vamos a ver qué tal es de una Mmm. En cuanto al del pepino, me gusta. Y me siento un poquito mareado, no sé por qué ya estoy como... Uh, ya está... Uh, uh, parece uh, uh, que siento uh, que está uh, fuerte. ¿No de ¿Dónde nace el pulque, Katherine Boy? Del Maguey. Y sacan lo que es el agua... El agua miel, agua, miel El agua, agua miel. miel Su fermentación pues hace que te enfriague. Es súper importante mencionar que para todos los mexicanos el pulque es considerada la bebida de los dioses. Sí. Y lo más pulque es que antes lo tomaban solamente las personas como muy importantes sí, o con muchísimo Dios. dinero y todo es eso. Verdad. Y ahora pues... el. Todo el mundo puede tener acceso al pulque Entonces yo diría, hey, si puedes tener acceso hoy en día Tómalo, pruébalo, claro. dale una oportunidad al pulque Yo brindo por la salud Porque Dios de verdad nos permita pues continuar esta labor que nos encanta mucho Yo voy a brindar hoy 17 de septiembre Por un sueño que yo tuve y lo cumplí El 17 de septiembre de 2015 Y ese sueño era Venir a claro. México Conocer México Y adivinen qué Hoy es 17 de septiembre de 2019 y aquí estoy, celebrando contigo México estamos, ¡Y que viva México! ¡Que viva México! Coco, hermana Fuerte esto, fuerte Como calorcito! Si eso parece del Caribe oh. esto O sea, te vas a sentir, yo no sé, a tan... A ah. Uh. ¡Ah! ¡Ajo! Te parece una oportunidad en mi corazón Y ahora que cierro este video Este es el que voy a pedir Este es el que ganó el poco! ¡No, no! No, pues. mango, yo quiero mango Bueno mis amores, probé esos sabores de pulque seis sabores de pulque, pero sobre todo Brindamos por todo México Espero que hayan disfrutado muchísimo este video Por favor compartanlo, compartanlo al menos Con una persona en su whatsapp Y en verdad que siga viviendo México Va a seguir viviendo porque así es Yo soy Katherine Boyce, espero que hayan disfrutado muchísimo este video Por favor no sí. se olviden de ver los otros videos que les comenté hace poco, les dejo todos esos videos aquí abajo en la cajilla de información. Y bueno, nada, en verdad suscríbanse si aún no lo han hecho. Denle click a la campanita, activan las notificaciones porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video. Y si también subió un video a su canal, acá se los voy a dejar para que también pasen por allá a ver y les comenten que vienen de este video. los tengo con un beso, los amo demasiado y hasta pronto. Bye bye.